En este vídeo vamos a ver el Banco de Recursos del proyecto EDIA. Accedemos a la página web de CEDEC, cedec.intef.es, y en la portada nos aparecen dos grandes enlaces. Uno al Banco de Recursos EDIA y otro al de Rúbricas y Otros Documentos, que también tendrá un aspecto similar al Banco de Recursos, siendo aquí donde nos podremos de, de descargar todos estos documentos que de una manera aislada nos pueden venir bien para nuestra aula. En el banco de recursos de día nos vamos a encontrar con un buscador eh, muy potente. En él tendremos la opción de buscar secuencias didácticas, guías o infografías. En la parte de secuencias didácticas podremos seleccionar las secuencias didácticas atendiendo a la etapa educativa, a su idioma, a las materias, las orientaciones metodológicas y si esa secuencia didáctica pertenece a algún proyecto en marcha dentro del proyecto de día. Si, por ejemplo, quisiésemos encontrar secuencias didácticas de primero y de segundo de la ESO, haríamos clic en primero y segundo de la ESO y nos mostraría todas las posibles. Si además queremos buscar secuencias didácticas de geografía e historia, marcaríamos geografía e historia. Bien. Una secuencia didáctica de las múltiples que se nos muestran va a presentar las siguientes características. El nombre de la secuencia didáctica y una breve descripción de la misma. Además, nos va a aparecer el número de sesiones recomendadas para la realización de la secuencia didáctica. Si queremos verla en el navegador, tendremos que hacer clic en el navegador. En todas las secuencias didácticas del Proyecto de Día nos aparece el contenido y también una guía didáctica sobre el mismo. Además de la guía didáctica nos vamos a encontrar una ficha técnica y tendremos la posibilidad de descargar el archivo fuente para editarlo en caso de que el contenido nos guste, pero queramos cambiar algún aspecto del mismo. Este archivo podemos editarlo con la herramienta Excel Component. Si por el contrario ya hemos visto la secuencia didáctica y queremos descargarnos el contenido, tendremos varias opciones de descarga. Por un lado, la descarga en formato HTML, la descarga fuente en Excel Learning para que lo podamos editar con el editor Excel Learning y también descarga POV y Score 2001-2. Eh, por el contrario, también tenemos la posibilidad de ver ese mismo contenido dentro de la plataforma Procomún. Por último, en aquellos contenidos que se han puesto en práctica eh, en el aula, dentro de la ficha nos vamos a encontrar esas experiencias de puestas en práctica del contenido. Y vamos a ver cómo docentes lo han llevado a práctica, los pasos que han seguido tanto en parte como en su totalidad y la experiencia que han tenido a la hora de llevarlo eh, con los alumnos y de trabajarlo con los alumnos.